Estimada comunidad del distrito escolar de Linnware, primero espero que ustedes y sus familias estén bien. Recientemente, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la Oficina de la Educación del Condado de Los Ángeles nos han informado que las escuelas primarias ahora pueden reabrir para recibir instrucción en persona. Este es un paso emocionante y uno donde nuestro distrito se ha estado preparando mediante planes de seguridad para preservar la salud de los estudiantes y el personal. Si bien no hemos reabierto oficialmente nuestras puertas, las noticias despejan el camino a seguir para que lo hagamos. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está brindando orientación adicional sobre un regreso que les dará a las familias primarias la opción de instrucción en persona para complementar nuestros programas de aprendizaje virtual. Compartiremos noticias actualizadas en los próximos días. Recientemente, llevamos a cabo una serie de reuniones virtuales para la comunidad para platicar sobre la reubicación de, los, de algunos de nuestros estudiantes para el año 20, 2021-2022 ya que nuestro plantel de la Escuela Preparatoria de Linwood se somete a inspección y reparaciones necesarias. Las reuniones dieron a nuestras familias la oportunidad de hacer preguntas y expresar sus inquietudes sobre los planes del próximo año, mientras escuchaban a los líderes del distrito y los miembros de la mesa directiva. Quiero agradecer sinceramente a todos los participantes que asistieron y nos desafiaron a mantener el nivel de educación excepcional que estamos comprometidos a brindar. Entendemos que esta transición temporal no es ideal, pero es una necesaria para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Lo invitamos a continuar la conversación con nuestros enviando un correo electrónico con cualquier pregunta que tenga a... Meeting questions at mylusd.org. Nos comprometeremos a ser transparentes y a mantenerlo actualizado en el futuro mientras seguimos colaborando para que esta transición sea exitosa. También me complace compartir que pronto se ofrecerán servicios de la vacunación contra el COVID-19 en las instalaciones de nuestro distrito gracias a un acuerdo con el Centro de Salud Infantil y Familiar de St. John's. Nuestro distrito ha estado trabajando para brindar a la comunidad de Linwood más acceso a la vacuna y las pruebas, y estamos agradecidos con nuestros socios por ayudar a lograr estos objetivos. Próximamente se, re se recibirán más detalles. Mientras celebramos el Mes de la Historia Afroamericana, Inspiremos a nuestros jóvenes con ejemplos de triunfos que fortalece que los fortalecen para que ellos brillen en sus propios um, en sus propios senderos de logros. Muchísimas gracias como siempre por su apoyo. Gracias.